Los nuevos extraterrestres de Fortnite están con nosotros y hoy vamos a ver algo increíble que demuestra que los ovnis ya han llegado a la isla. ¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis cracks? Espero que todo el mundo esté súper bien en el día de hoy Chicos, han llegado los motherfucking ovnis a Fortnite Y hoy os lo voy a demostrar Ya hemos hablado de esto anteriormente en algún vídeo Y hemos acertado de lleno Los ovnis están en Fortnite ya ¿Quieres verlos? Os voy a enseñar en este vídeo nuevos easter eggs, nuevas colaboraciones, nuevas skins y muchísimos secretos que no conoces de Fortnite. Así que si no estás suscrito, brother, no sé a qué estás esperando. Suscríbete ahora mismo para no perderte todos los nuevos vídeos que vamos a traer acerca de los ovnis. Y deja tu poderoso like que eso apoya muchísimo este contenido. Así que, cracks, decirme si habéis dejado vuestro like y os si habéis suscrito al canal. ¿Sí? Esta temporada 7 se está anunciando como una grandísima temporada que va a renovar Fortnite otra vez tal y como nos gustaba anteriormente. Código Mister de Neox en la tienda de Fortnite para apoyar al tito Neox. así que chicos, ir a vuestra tienda de Fortnite, ponéis el código Mr. y me estaréis apoyando muchísimo con vuestras compras en la tienda. Y sin más tiempo que perder, ya os he hecho la introducción, así que vamos a hablar de las novedades y de los ovnis de Fortnite. La llegada de la última actualización ha cambiado todo el rumbo de la siguiente temporada. Vamos a hablar de las skins de Fortnite, de las pantallas de carga que tienen secretos en su interior, como nuevas colaboraciones que nadie conoce que llegarán próximamente al juego, por ejemplo. Y finalmente hablaremos de los aliens y ovnis que fueron añadidos a los archivos del juego para la siguiente temporada y mucho más. Así que ponte cómodo, porque esto comienza ya. Comenzamos con la nueva skin que llega a Fortnite, el asesino de la flecha. Ya sabíamos que existía en versión femenina, pero finalmente Fortnite ha decidido añadirla también en versión masculina. Tenemos la nueva imagen filtrada de la skin de Deathstroke, por fin en el juego. Ya sabemos cómo se verá la skin 100% real en el juego. Tenemos además aquí también un nuevo miembro del clan de Taranna, no sé cómo se llama pero la podemos ver en esta pantalla de carga Donde se puede ver a Taranna con la otra skin que ya tenemos en el juego y la central que se trata de la skin de la cual estamos hablando Eso nos muestra que las tres son del mismo clan Amazonas Nuevas skins además han sido añadidas y me llama la atención mucho alguna de ellas. Esas son las skins misteriosas que por ahora tenemos que ver dentro del juego. Las nuevas pantallas de carga, las nuevas pantallas de carga han sido una locura. Las pantallas de carga que pudimos ver después de la última actualización traen más easter eggs y secretos de los que pensábamos en especial alguna de estas imágenes si nos fijamos en primer lugar podemos ver que estas pantallas nos muestran una historia la historia de la skin del team leader donde nos muestra que ha quedado absorbida por una gran grieta temporal y ahora ha viajado a otro mundo y se encuentra en un universo mucho más futurista así es como ha decidido crear una nueva armadura para aprovechar la energía que desprende ese nuevo lugar. Y desplazarse más rápido en ese mismo mundo. Luego, vimos las fotos de que ya había logrado usar las nuevas motos del futuro. Y aquí fue como vimos y logramos entender que... Team Leader ha regresado al mundo original por la misma grieta que salió. Pero ahora con la nueva armadura que se ha fabricado en el otro mundo futurista trayendo así nuevas tecnologías que no tenemos en la isla pero aparte después de saber la historia de las pantallas que os acabo de mostrar podemos ver sombras de nuevas skins que llegarán al juego que todavía no están disponibles como por ejemplo esta que vemos aquí es la sombra de Loki Loki es el hermano de Thor y es el único personaje de superhéroes que podemos reconocer por esos dos grandes cuernos en su casco. Y esto ha sido más o menos todo lo nuevo que sale en las pantallas de carga. Ahora pasamos con la chicha del video, con lo bueno, con los ovnis y extraterrestres de Fortnite de la siguiente temporada. Los ovnis de Fortnite los predijimos hace un mes casi. Hablábamos de los ovnis en Fortnite y las filtraciones que nadie más conocía y parece que un mes después Fortnite confirma que la siguiente temporada estará ambientada en una temática futurista y extraterrestre. Así que los que seguís los vídeos y veis todos mis vídeos y estabais en el canal hace un mes ya os mostré acerca de los ovnis y os hablé. De esto hace mucho tiempo Antes de que nadie supiese nada Y antes de que Fortnite dijese Que la siguiente temporada sería de OVNIs Así que amigos Los OVNIs llegan a Fortnite En la siguiente temporada Confirmado por Epic Games Así que si aún no estás suscrito al canal Suscríbete ahora mismo Porque todavía seguiremos adivinando Más el futuro de Fortnite Y tienes que ser el primero en enterarte con nosotros Bien los aliens han sido oficialmente añadidos al juego de Fortnite por fin. Pero créanme, estamos lejos todavía de imaginar lo que Fortnite está por hacer con ellos. Fortnite ha comenzado a hacer teasers y pistas para la temporada 7 del capítulo 2. Por ejemplo, algunos de los desafíos nos revelan el futuro de Fortnite y nos dan realmente mucha información sobre la nueva temporada que estará ambientada en los ovnis. En las nuevas tecnologías UFO y mucho más. En primer lugar, tuvimos unos desafíos para reparar los telescopios y colocarlos de nuevo bien y poder observar los cielos de nuestro mundo. Después tuvimos que encontrar una radio y parece ser que esa radio funciona. Una mujer llamada Mari nos revela algunos secretos de los cuales parece ser que... No debería habernos revelado nunca. Y aquí tenemos la prueba. Claro que... ¿Hola? ¿Está prendido? Claro que nadie responde, porque nadie te está escuchando, estúpida. Lo siento, estoy tratando de llamarme estúpida menos. ¡Ay! Eso sí que es una estupidez. Creo que cuanto más tiempo paso sin compartir esto, me va a parecer más importante y aterrador en mi cabeza. Lo cual es ridículo, porque sé muy bien lo que vi. No importa el tiempo que pase, si la gente quiere pensar que estoy loca, lo hará. Ahora sí estoy siendo estúpida. Debería decirlo y ya. Solo dilo. Llevé meses viendo ovnis en el cielo. Llevé meses viendo ovnis en el cielo. ¿Qué? ¡Qué locura! Esto... ¿What? A ver, a ver, a ver, a ver. No me ha quedado claro. Mari, ¿qué fue lo que viste en los cielos? Muy bien. Genial. Bueno, um, lo dije y... Sigo viva. Y la verdad es que me siento mejor. Uh, ¡Qué alivio! Y ovnis. Platillos voladores. ¡Ah! Vale, sí. Ahora sí, ¿no? Oh, ¡Dios mío! ¡Qué ganas tengo de que llegue la siguiente temporada ya! En estos audios, Mari nos habla del Dr. Sloane. Es uno de los jefes, o el gran jefe que le da las órdenes a John Jones desde arriba para ejecutarlas en la isla, una persona con muchísimo poder en la Orden de Fortnite. No sabemos si es realmente el gran jefe de todo, pero sí sabemos que está por encima de John Jones. Y en otra grabación, parece que la Orden quiere detener a Mari, porque está diciendo y filtrando información que no debería haber sido filtrada. Pero amigos, las grabaciones de Mari... Donde nos cuenta toda la historia que ha vivido con los OVNIs. Son unas grabaciones que duran 6 minutos aproximadamente. En este video sería imposible ponerlas ahora mismo porque estaríamos todo el vídeo hablando de los audios. Pero os propongo algo porque sé que acabáis de flipar con los audios. Si este video llega a 2000 likes y todo el mundo se suscribe... Youtube verá que os está gustando este vídeo y lo recomendará más. Y lógicamente, si compartes este vídeo llegaremos antes a la meta. Así que en cuanto lleguemos, os mostraré toda la verdad y todas las pruebas de los ovnis en Fortnite con un nuevo vídeo. Yo confío plenamente en la Neox Army. Ya veis que no os he mentido, los ovnis están por llegar, pero necesito apoyo porque quiero que mucha gente se entere de que los ovnis son reales en el juego. Así que chicos, queda en vuestras manos. Yo confío en la Neox Army. ¡Uh! ¡Qué locura de video, hermanos! ¿Sí o no? ¿Os esperabais todo esto? ¿Habíais escuchado ya las grabaciones? ¿Sabíais que los ovnis iban a llegar a Fortnite? Responderme esas preguntas en los comentarios. Voy a ver qué respondéis. Iré dejando corazones a todos los comentarios Así que chicos, muchísimas gracias por estar aquí Un día más, de verdad, os quiero muchísimo Y gracias por todo el apoyo recordar recordad que en TikTok subimos vídeo cada día también Y lo tenéis debajo en la descripción Suscríbete si no estás suscrito todavía, bro A ver si te vas a olvidar y ya no me vas a ver nunca más Tío, nos vemos en el siguiente vídeo, cracks ¡Chao!